Bueno, estamos bien contentos de poder, fíjate que a la larga todo esto de la, del trabajo remoto, lo que podría parecer a veces complicado, nos ha servido para hacer cosas bastante más rápido, para juntarnos con las personas y poder eh, presentar algunos temas, compartir algunas cosas que hemos aprendido en estos canosos años. Y la verdad es que bien contento de poder estar aquí, sobre todo, sobre todo que no hay que salir de la casa hoy día que está lloviendo. ¿Verdad? ¿no? Así que eso se agradece, eso se agradece. Vamos a dar unos minutillos más, ¿cierto? Para que comencemos con, con, lo que, con el tema que venimos a hablar hoy día. Pero básicamente, que, yo abro el micrófono ya que estamos aquí comenzando a conversar. Básicamente, ¿qué les llamó la atención del, del título de, la, de lo que queremos ver hoy día? Y dejo el micrófono abierto para que puedan ir comentando. A mí en lo personal lo de lo del eh, AI Coaching, Manuel, es, es un tema que me interesa bastante, porque al parecer tiene que tener varias competencias en un ayer Coaching. No, no, no es tan solo saber un framework y saber implementarlo, sino que va por la parte de la persona también. Y aparte bueno. de los frameworks también, tiene que ser mentor, tiene que tener varias, varias cualidades. Entonces, es un tema que me interesa saber. Claro, porque si lo miramos desde tres dimensiones básicas, una tiene que ver con el ser capaz de aprender, otra tiene que ser con el capaz de enseñar, y lo otro tiene que ver con el conocer las herramientas o los métodos que está utilizando. Entonces, hay varias dimensiones, pero son como las tres así cortas. Ya vamos a hablar más sobre para qué sirven tener esas habilidades, digamos, para qué sirve crear ese tipo de, de Conocimiento, ¿no es cierto? Y cómo ayudar a otros a que también lo tengan, porque la idea básica es que, como estamos hablando de temas Lila Yay, ¿no es cierto? Es evidente que el trabajo colaborativo es fundamental. Entonces, poder tener estas habilidades, compartirles y que otros las puedan adquirir también es fundamental por parte del coaching. ¿sí? Y una de las miradas más amplias de coaching, ya que tiene que ver con otros tipos de coaching a nivel internacional, coaching ejecutivo, coaching ontológico y tantos otros tipos de coaching que hay se parte de una base fundamental, que es el hecho de que eh, siempre se parte de la base de que hay habilidades que la gente tiene y otras no tiene. Y justamente uno se sustenta en las mejoras que puede lograr a partir de la habilidad que la gente ya tiene. Así que, bueno, aquí vamos a entrar un poquito más en materia en un par de minutos. Le vamos a dar un par de minutos más a que lleguen más gente para partir un poquito ordenado. Mientras tanto, ahí tenemos nuestro código QR con la cámara de tele, puedes unir al grupo, ¿sí? sí donde los que no estén unidos pueden agregarse, donde siempre estamos compartiendo información, llegan preguntas, compartimos conocimientos, habilidades, cierto información que les pueda ser útil. ¿sí? Así que, felices, felices de que se puedan ir agregando al grupo. Hola Manu, buenas tardes, José Cáceres por acá. No, oh, don José, buenas tardes, gusto saludarlo también. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Todo bien, bienvenido. Qué bueno, qué bueno. En este lluvioso día, feliz de escucharlo nuevamente. ¿Ah? Igualmente, igualmente. <risa> Con truenos <risa> y lluvia. Con truenos y lluvia, pero bien. Y si lo que tiene que ser que sea, ¿ah? Así es. A la larga, si no llueve, es más triste porque las sequías son ríos. Así es, totalmente. Además que en este país... Eh, Deja de llover un poco, hay sequía y suben las faltas, pero rapidito. Así que, <ríe> entonces, no es libre. ¿eh? Vine, vine a conocer el granizo por acá. Vine a conocer el granizo por acá. ¿Ah, tú no lo conocías, el granizo. No, no lo conocí. <ríe> Mira, bueno, te gusta de las gracias de vivir en Chile. Es que realmente te toca esa cosa. <ríe> Ay, sí. Ya, voy a micrófono abierto para aquel que quiera compartir algo. La primera pregunta que hice y para empezar a compartir es que le llamó la atención del título de lo que íbamos a compartir hoy día. Esto de la habilidad del link clave para los Ayer Coaching. ¿Sí? Dejo el micrófono abierto por si alguien quiere comentarnos ahí que le llamó la atención del título. Manuel, a mí en, en mi caso, eh, juntar esas dos cosas me llamó la atención, Lean y IAL Coach. Y por otro lado, tengo varios IAL Coach acá en, en la empresa y, y, y quiero ver qué tan cerca están de Lean. Ya, perfecto, perfecto. Súper, súper bien. Esa ¿Ah? es una buena, una buena forma de, de plantearlo. Mm. Solamente un par de minutos para que comencemos con con la conversación. Creo que lo que más, lo, lo más puede enriquecer la conversación ahora es que invitar a, a, a preguntar cuál es su interés en la charla, qué les gustaría escuchar. ¿ya? Eso, nosotros, eso nos da mucha información, así que aprovechando siempre que hay un espacio al comienzo en que va, se va sumando la gente, que ahí le, le, los invitamos a levantar la mano y, y nosotros les vamos a dar la palabra y escucharlos, qué les gustaría, cuáles son las expectativas con respecto a la charla. Eso nos no sirve a nosotros mucho. nos permite tomar notas, nos permite hacer mejoras, nos permite incorporar incorporar temas futuros para compartir. Jorge, si levantó la mano. No, Jorge, dígame. Puesto a saludarlo, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy frías tardes. No, <risas> la... Bueno, eh, antes que todo, súper eh, agradecido de este espacio, la verdad lo estaba esperando, y una de las interacciones que más me interesa es poder, digamos, eh, madurar en procesos ágiles y en la concepción de esta cultura, ¿no? Eh, donde venimos eh, en una fase de transformación, en la colaboración, la asistencia para lo que es la transformación de una cultura que nos permita eh, identificar el valor y entregarlo de una forma rápida. Yo vengo también de un, del mundo de la tecnología, más del lado de infraestructura, eh, se ve un poco con recelo el tema de agilidad en el mundo de la infraestructura, porque se piensa que es más para desarrollo software, factory, eh, o productos digitales, qué sé yo, pero me parece que es súper pertinente en la época que estamos viviendo la cultura de la agilidad, y, y para eso estoy aquí, para poder también nutrirme, digamos, y compartir experiencias y dolores. Eso, muchas gracias. Me parece Cla que Manuel les quedó pegado. Sí, que Claudia tenía. Manuel levanta. Hola, Claudia. Un gusto saber de ti. Hola. Cuéntame, ¿Cuál ha sido uh, tu expectativa? Qué gusto verte. Cuéntame eh, cuál ha sido tu expectativa para pues esta semana. Pues cuando calma? leí la invitación que leí hace. Sí, me. ¿Te escucho? Ah, perdón, me estoy diciendo. Ya, ahora sí. Vale. <risa> Eh, que cuando leí la invitación hace un momentito que, que la compartiste ahí en el, en el grupo del... De Pensé, es que yo llevo mucho tiempo ejerciendo, digamos, ese rol de, de agile coach, que también he, he pasado bastante tiempo formándome eh, y formando a otros en esto de ser agile coach, fue eh, pues bastante tiempo, por ahí unos tres años, más o menos, y no había hecho como una como un estudio, una mirada concreta de los elementos de link que pueden aportar. Entonces, por eso me llamó la atención, como que dije, de pronto, hay cosas que posiblemente yo esté haciendo, pero hay otras que tal vez no. Eh, y, me, y me pareció muy bueno visibilizarlos eh, eh, para mí y luego yo llevárselos a otros también. Eso. Gracias, Claudia. Tenemos a José. José, por favor, si tú puedes contar tu expectativa. Entonces, ¿me escuchas? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora te escucho. Ah, genial. Oye, cuando escucho la palabra link, siempre por definición magro, sin grasa, y, y cuando la relaciono a I.I. Coach, link, entonces, como que quiero ver en qué consiste, cuál es la mirada, hacia dónde va, entendiendo que siempre siempre te escucho a ti, Agustín, que no, no somos coach, somos Cherpa. Entonces, por ahí como que me genera un desafío, un interés. Ya, claro, ahí vamos a lo oriental, ¿no? Muy, muy, muy bien, José. Don Jorge, tiene levantada la mano. Jorge Cifuentes, si nos puedes contar cuáles son tus expectativas. Ah, ya había hablado. Ah, perfecto. Entonces, baja la mano. <ríe> Ya, estamos, estamos en la fase de, como de, de, escuchar la, de escuchar las expectativas de los asistentes, así que los que acaban de llegar, si quieren, nos pueden levantar la manito y nos pueden contar cuáles son sus expectativas para la charla. ¿Quién, quién les gustaría participar? Bien, bueno, yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo, así que podemos partir, ya tenemos un, un, un público súper interesante. Eh, bueno, lo, lo primero, como se ve en la pantalla, voy a asegurarme que estamos, estamos viendo, digamos, eh, los invitamos a conversar, algo que el chat, desgraciadamente, de Zoom no funciona muy bien, es que cuando se acaba la charla, se acaba la conversación, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pasa ahí? Que dejamos de interactuar. Entonces los invitamos, nosotros tenemos un grupo en Telegram, donde podemos vamos compartiendo los distintos contenidos de, de la Academia Ágil, que creamos con Linsight, ¿cierto? Y eh, además la gente hace sus consultas y podemos ver, es una comunidad interna que, que ha crecido harto. Y bueno, nosotros siempre disponibles en aportar nuestro granito de arena a, a nuestros colegas, que están ahí en el mundo real, ¿cierto? Luchando contra las adversidades cierto del día a día del cambio organizacional. Ahí Rodrigo se ríe, y Marcelo también se ríe. Y dije, ¿por qué será? Y los que están con la cámara apagada también se ríen, yo creo. Todo, todo, a todos han sufrido un poquito esos avatares, ¿no? ¿Ok? Lo... Yo creo que a Manuel se le fue la luz. Sí, bueno, ahí está está, está como en blanco y negro, y lo, lo vemos ahí, Manuel. Bueno, pero por eso tenemos también, hacemos per-presenting, no solamente per programming ¿sí? Para por este tipo de cosas. Bueno, partamos entonces. Partamos entonces. Entonces, esta charla, nos pusimos el siguiente desafío con el equipo de insa y dijimos, ¿cuáles serán las habilidades clave que Lin les puede ayudar, le puede aportar a alguien que trabaja en el tema de la Yale Coaching? ¿Ya? Eh, y quisimos, en realidad descubrimos que eran muchas, ¿eh? ¿Ya? muchas, muchas, pero quisimos centrarlas en dos, que las vamos a presentar a lo largo de la charla. Eh, obviamente alguien podría decir, oye, hay otras que echo de menos Y yo le voy a decir, es, es lo correcto ¿Ya? O sea, et, esto no trata de ser eh, extensivo sí trata de decir de que si partimos con, a, partimos con eh, un, la ley de pareto óptimo O sea, el 20% que nos genere un 80% Tenemos que por aquí va y eso está en base a nuestra experiencia. ¿okay? Obviamente, hay otros colegas que han trabajado con temas de línea y ahí podrá tener una opinión distinta y es respetable. Pero, como le digo, esto está basado en los años de experiencia que tenemos en terreno. ¿no? ¿Ya? Vamos adelante. La charla, es una charla eh, está con licencia Creative Commons, por lo tanto, la vamos a compartir. Lo que le vamos a pedir, eso sí, que hay mucho trabajo detrás de esta charla, por lo tanto, eh, la licencia habilita a compartir el material. ¿Cierto? No se puede usar de forma comercial, ahí conversan con nosotros sin tener un interés comercial, ¿ya? Porque ahí es justamente lo que nosotros hacemos para vivir. Eh, no se puede modificar, ¿sí? Y siempre referenciando a los autores. Aunque sea a un fragmento de la charla, siempre tienen que referenciar a los, a los autores que están en este momento eh, haciendo esta charla que somos Manuel y yo. ¿Cierto? ¿Cuál es? Primero presentarnos como equipo. Eh, el Insight es un equipo que guía ¿Cierto? ahí viene el concepto de Cherpa que decía José, en, en, tres, en tres acciones, el diseñar las transformaciones, eh, capacitar para la transformación eh, y ayudar a acompañar en la implementación de las transformaciones. cierto ¿Para qué? Para este mundo que es incierto y que en el cual vivimos y creo que a todos nos queda bastante claro que después de la pandemia cada vez va a ser más incierto. ¿no? Así que esa es la realidad que vivimos hasta ahora. Eh, el equipo de Orinsight en este momento somos seis personas, que ustedes pueden ver acá. Bueno, Agustín, que acá está, yo tengo 20 años trabajando en Agilidad. De, cuando el manifiesto estaba recién escrito, yo me comencé a interesar en este tema, el año 2001, ¿cierto? Y eh, comencé a hacer un sí. taller en la Universidad de Chile, de, de, de desarrollo ágil con Extreme Programming, es una primera metodología que se hizo famosa en Agilidad. Y... Bueno, a lo largo del tiempo persistí, durante muchos años pues, nadie trabajaba en agilidad acá en Chile, en este tema, en el 2008 encontré un grupo de locos al, lado, al otro lado de la cordillera en Argentina que nos, me invitaron a la primera conferencia latinoamericana y ahí, bueno, me di cuenta que había otra comunidad andando en Argentina y después otros amigos en Perú y, y es una comunidad que le tengo mucho cariño porque en realidad hemos hecho camino al andar en estos 20 años de trabajo, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, Manuel, yo lo conozco hace 10 años a Manuel y trabajamos así 6 juntos, es socio mío y que está acá, eh, esperamos que le vuelva la luz pronto para que pueda sumarse. ¿ya? Eh, también, eh, este hombre no sé de dónde sacó tiempo porque además de ingeniero de software es liquidador de seguros y, lo, y tiene la misma experiencia. Yo, esto de tener 3 jornadas y media de trabajo al día es algo demasiado, demasiado profundo, yo no, yo no logro saber cómo lo hizo. Eh, Alejandro, que está acá, ¿cierto? Que también es, tiene mucha experiencia en el mundo de la, ger de la gerencia y la gestión, ¿ya? aunque también viene del mundo de la ingeniería software. PAME, ella es nuestra diseñadora instruccional. Nosotros nos definimos más como una empresa educacional que una empresa de consultoría. ¿ya? Y eso tiene. Por eso tenemos una diseñadora instruccional que tiene mucha experiencia en currículum, que nos ayuda a ordenar lo que, lo que enseñamos. El que nos despaina acá es don Carlos. Carlos es profesor de generaciones y generaciones de publicistas en Chile. Y. Eh, nos enseña a que las metodologías también pueden servir para fomentar la creatividad. Y eso nos ha ayudado a descuadrarnos a todos estos ingenieros. Y bueno, Lucas el padaguán del equipo, pero también un, un hombre con mucha experiencia, con ha funcionado en tres países, ¿ya? Eh, en, en Estados Unidos, Fra en Francia, en Chile, y bueno, y pues ha reconocido, reconocido medio mundo, y actualmente es el profesor de ese taller de metodologías ágiles que yo compasé en la Universidad de Chile, así que tiene una responsabilidad como académico ahí, no menor. Eh, hemos participado eh, a nivel mundial en varias conferencias, como podemos ver acá, en Estados Unidos, en México, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, en Europa también, en Inglaterra, Austria y España. Eh, en Chile, ya sabemos que es desde 2002, y bueno, desde el año pasado, gracias a la virtualización, hemos tenido alumnos de toda Hispanoamérica, literalmente toda Hispanoamérica, espero que no... Creo que no se salva ningún país eh, eh, eh, hispanohablante de, de, de Sudamérica que no haya participado hasta ahora de la, de la Academia Ágil. Eh, también en la Universidad Católica y la Universidad de Chile hemos hecho clases hace varios años. ¿Mm? Algunos clientes, uno de los bancos más importantes de Chile, capacitamos a los 10.000 trabajadores a través de un sistema de learning de fundamentos de agilidad y a 300 de los gerentes del banco. Eh, en algunas in intervenciones, en una FP, Cupru logramos bajar los tiempos bajar las la fallas desde un 70% a solo un 5% en solo seis meses de trabajo. Eh, en Habitat, que otra empresa tenía 24 meses en sus desarrollos, y hoy lo bajamos a solo tres. ¿ya? Eso hace varios años atrás. ahora Lo logramos en un año de trabajo disminuir enormemente su forma de trabajar. Eh, y en un proyecto de innovación organizacional, logramos que la Pontificia Universidad Católica de Chile que era como la primera en Sudamérica, en el ranking QS. Eh, y eso sigue siendo verdad, así que todavía... Eh, y eso fue un proyecto de innovación, cómo logramos que, eh, mejorar en el ranking, y lo logramos. Así que nos ha tocado hacer de, tanto de formación como de la intervención en proyectos reales. ¿no? Eh, primero, una mirada a lo que es línea y aire. Eh, Acá se encuentran dos mundos. ¿eh? Hay un mundo que parte en los años 50, con el conocimiento profundo, tiene eh, el señor Deming, ¿Cierto? W. Edward Deming, Williams Edward Deming, ¿cierto? Que, y también con Yuran, que fueron dos norteamericanos que fueron a colaborar en la contraconstrucción de Japón y tuvo un impacto cultural enorme, tan enorme que el premio, eh, Japón, eh, premio imperial a la calidad, eh, dado justamente por el emperador, es el premio Deming. Imagínense darle un nombre de un extranjero en Japón, que es una cultura tan orgullosa de sus raíces, ¿no? Eh, y bueno, eso se impacta entre otros, ¿cierto? Además de la propia cultura japonesa, digamos, es lo que ha sido la industria ja más fuerte en Japón, y en particular el sistema de producción de Toyota, ¿cierto? Que los norteamericanos redescubrieron en los años 80, y le, le llaman Lean, que significa sin grasa. ¿ya? Los norteamericanos siempre son pr más pragmáticos. ¿eh? Eh, lean se queda corto en decir que solamente sin grasa. Eh, lean en realidad quiere decir cómo ocupar lo mejor de las personas para crear valor. ¿ya? Eh, y hay todo un tema ahí de que respetar a las personas que decir que no hay nada mejor, que es la creatividad de las personas para generar valor, que es muy distinta a la mirada robótica, ¿no? de vamos a reemplazar a toda la gente con robots. Por otro lado, viene otro camino, ¿cierto? que es el mundo agile, ya que el mundo que parte, parte con una red japonesa también, que tiene que ver con la innovación de cómo generar equipos multidisciplinarios, ¿ya? y eso parte de, del paper del año 86 de Takeuchi Nonaka pero venía otro mundo que era de cómo ir mejorando el desarrollo de software, y junto con los patrones de diseño, el análisis etnográfico de lo que funcionaba, eh, Alistair Corborn, que es uno de nuestros, eh, somos pander con él, en el, en el corazón de la agilidad, él estuvo estudiando muchos años, cierto, a muchas empresas y descubrió ciertos patrones, que después se codificaron en algunas metodologías, en su caso Crystal, o otras parecidas como Scrum o Stream Programming, y dieron origen a lo que es ágil ¿no? con el manifiesto ágil en el año 2001. Eh, estos dos mundos venían por separado, pero eh, alguien encontró que había vínculos, o sea, como que estos dos mundos habían encontrado ciertos espacios en común, y esos espacios en común, por ejemplo, el primer libro fue el software Development, lo recomiendo muchísimo, de Meriton Popendieck, que nosotros hemos tenido la suerte de tenerlo dos veces en Chile, demostra, además, además se aprende muchísimo de ellos dos, ¿cierto? de este matrimonio maravilloso, eh, de otro caballero también aprendimos mucho que la forma de Just-in-Time de Toyota eh, lo codificó para la gestión colaborativa y le llamamos Kanban ahora, ¿no? Que Kanban también se llama Kanban en Toyota, pero traducción como lo vamos a ver como una de, de las competencias clave que nosotros proponemos para el, el Agile Coaching. Y bueno, DevOps y otras cosas más que han partido, Lean Startup y otras más. Entonces, mucha gente cree que Agile es igual a Scrum o algo que... Eh, que es un scrum escalado, digamos, y con muchas más otras herramientas que se llama SAFE. Y en realidad no es así. ¿ya? Hay mucho más riqueza en el mundo ágil de, y el mundo lean, ¿cierto? Que se han fusionado en cierto modo de lo que la gente conoce. Eh, entonces, toda esta complejidad, ¿cierto? Es necesario ver cómo verla de forma más sencilla. ¿Cierto? Porque la gente pone mucho foco en el hacer, en el hacer agilidad, ¿cierto? En actuar de, de, con cosas ágiles. Y bueno, eh, esto es un gráfico que es muy conocido, ¿cierto? Que habla de lo importante de los principios, los principios que son los que te ayudan a tomar decisiones, ¿cierto? En, en, este, en este mundo incierto, que están sustentados a la vez en valores. Y al final eso construye una, una mentalidad que habla de ser ágil, pero... Eh, Quien mejor ha codificado esto eh, ha sido, a mi opinión, eh, Alyssa Corner con su corazón de la agilidad, ¿no? Con estas invitaciones que le hacen, Dice, mira, si tú logras que, tenga, que a la gente invitarla y aceptas la, la invitación a colaborar, a entregar, a reflexionar y mejorar, ¿cierto? Eh, cuentas el corazón de la agilidad. Lo, lo lindo es que Link tiene muchas herramientas para ayudar en esto, que es justamente lo que le queremos mostrar ahora. ¿Ya? ¿Cómo nos concebimos nosotros? Eh, la palabra coach, nosotros no la sentimos muy cercana, aunque se usa en el mercado, porque coach es, al final es un entrenador, ¿no? Eh, es el, el rol de la persona que da órdenes, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos no, no nosotros creemos que podemos ser un rol a la vez más humilde, pero también a la vez más poderoso. ¿Cómo nosotros podemos ser guías, ¿cierto? En la incertidumbre, y nosotros dijimos que esto se parece a los cherpas, ¿no? ¿Ya? Eh, existen algunas certificaciones de CHERPA a nivel mundial, no tiene que ver, eh, simplemente una meta, eh, no tenemos que ver con ellas. ¿eh? Nosotros cre creemos que es una buena metáfora para reventar el espíritu de, de, de, de servicio y de acompañamiento a partir de la experiencia. cierto Lo curioso es que nosotros cuando entramos a una nueva compañía, nosotros si bien eh, hemos pasado muchos proyectos de exploración, esa montaña en particular la conoce mejor la gente que está ahí. Es curioso este CHERPA. ¿Ya? Entonces le digo, mira, yo en otras montañas he aprendido a hacer esto. ¿eh? Y, y bueno, y tenemos que co-crear en ese sentido, co-aprender uno del otro. Entonces creo que también esa humildad nos ayuda a nosotros también eh, estar más dispuestos a aprender, ¿ya? en vez de llegar a imponer, que es uno de los problemas clásicos que tenemos en Agile Coach. Otro problema, y entrando en el, en, el, en el kit de este asunto. La mayoría de los Agile Coaches se encuentran involucrados en estos procesos que se llaman transformaciones digitales, ¿cierto? Otras formaciones ágiles, que, se, que es como la mirada organizacional de esto, ¿no? El problema es que, este, y esta es una de las estadísticas que les estoy mostrando, ¿ya? Es una de las más eh, optimistas, ¿ya? Y fíjense que, siendo optimistas, plantea que el 70% fracasa. Hay algunas que, que plantean que es mucho peor, ¿ya? Llega hasta el 95%, pero con, escogimos estas Forbes porque creemos que, que es una marca que tiene, que tiene respaldo para afirmar esta información, ¿no? a partir de los estudios que hizo. Y en el estudio se encuentran tres grandes características que hacen fallar la transformación. Uno es que hacemos demasiado, ¿cierto? Y, y ese demasiado tiene poca calidad. O sea, ¿qué quiere decir? De que el que mucho barca, poco aprieta. Es un dicho que nosotros tenemos acá en Chile. Y acá pasa exactamente lo mismo. cierto Tenemos demasiados proyectos, pero en realidad es mucho barro, pero poco oro. Entonces ahí hay un tema, preferimos la cantidad sobre la calidad y eso claramente está afectando Lo otro es que las transformaciones digitales se suelen dar de forma aislada a la compañía Como que hay una transformación por un lado y la compañía por el otro Entonces no hay un espacio de integración que permita generar un impacto en el negocio Y algunas veces la transformación digital es un objetivo en sí mismo ¿cierto? Entonces ahí pues, ponemos al Titanic hundiéndose, siendo, transformando digitalmente Pero si, si la organización no mejora con la transformación digital, no tiene sentido, ¿no? Algunas características típicas de los Agile Coaches, y esto es lo que hemos visto en la práctica. ¿verdad? Muchos colegas acá que son Agile Coaches me podrán decir, esto no, no corresponde a Agile Coaches. Y yo digo, estoy de acuerdo, pero sin embargo la inmensa mayoría del mercado entiende que este es el rol. Y que nosotros queremos ayudarles a transformar a ustedes como Agile Coaches esa mirada. Lo primero es sacar el, el evangelio del manifiesto ágil y predicarlo a la multitud, ¿no? ¿Cierto? Predicar los valores ágiles ahí... Lo segundo es, se espera que el Coach, de cierto modo, se preocupa del compliance o el cumplimiento cierto, de los métodos, de los rituales los artefactos. Te juntaste, juntaste fueron 15 minutos, eh, hiciste las tres la pregunta, ¿ya? calculaste los puntos de historia. Eso, eso es el entendido por mucha gente que tiene que hacer un Yale Coach. Y otra cosa importante es que el ámbito regularmente está muy restringido a tecnologías de la información, ¿cierto? Y no puede salir de ahí. O sea, el Yale Coach es para TI y nada más. Si ustedes eh, se fijan, ya tenemos un problema, porque ya vimos que eh, se ve que las transformaciones digitales fracasan porque están desintegradas de la compañía. Entonces tenemos un problema ahí, ¿cierto? Eh, entonces, ojo, una Yale Coach deberá tener habilidades que vayan más allá de eso, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque acá se, esto se repite de forma memética. ¿Qué es un meme? Es una idea que se repite de forma viral, ¿no? cierto Lo vemos con los chistes que van a internet, pero también pasa con ciertas ideas, y en particular las marcas o los métodos. ¿sí? Eh, ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay que salir de la misma mirada tradicional. Acá me voy a permitir hacer un, un pequeño pausa para compartir con optimización de video y así ustedes puedan ver el video sin problema. ¿Ya? Eh, por mientras, mientras, si se les ocurren, preguntas, por favor les agrego que la agreguen al chat o al Telegram. Y nosotros las vamos a ir contestando. ¿Cierto? Así que por favor, apenas se le, de nazca algo, por favor agregarlo. Vamos a compartir entonces. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this, or would you? After just three beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone, the crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. Slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Ya, aquí necesito eh, opiniones. ¿Les ha pasado esto que la organización de repente a, a, a adopta algunas cosas simplemente porque lo vio en otro lado? Acá por favor, me, si me interesa que, que abran micrófono y conversemos, porque es, par, es parte del aprendizaje común. ¿Y quién, quiere, quién, ¿Quién quiere contar su experiencia? A ver. Yo. Ya, Rodrigo, por favor, cuéntame. Sí, eh, eh, ocurrió algo así en, en, en mi empresa. Eh, cuando intentaron copiar una, no sé, po, en, en Google tienen oficinas así abiertas, entonces, ya. Eh, implantemos eso acá, vamos a ser igual que ellos. Eh, pasó algo así, entonces todos, después todos querían tener oficinas abiertas y espacios abiertos para ver si, si, si cambiaba un poco y eran como Google. Pero no fue así, evidentemente. Claro, no, o sea, no. la mona vestida de seda, dice el dicho, así mona es. queda, ¿no? O sea, eso es parte del tema. ¿sí? O sea, no ¿a alguien más le ha pasado que de repente llegan transformaciones porque son simplemente porque alguien más lo hace? ¿ya? No sé si alguien pudiera por ahí enriquecer lo que planteó Rodrigo. No comemos, ¿eh? no, todas las opiniones son válidas, por favor. También les agradezco a los que puedan, que puedan prender su cámara. Para mí es más fácil interactuar con ustedes si es que veo las cámaras. Veo las caras. ¿eh? Si veo pantalla es, muy, es más difícil obtener cita, no sé si vamos. Hola Jorge, gusto verte. ¿Ya? Bueno, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado de que de repente alguien toma, una, toma una, eh, una idea que vio en otro lado. Esto me, nos pasó con una, una gran empresa acá en Chile que durante tres meses tuvimos que entrar a, a picar para qué diablos querían una app. Y al final, o sea, el principio era porque el gerente había escuchado que la competencia tenía una. Y eso era todo. ¿Ya? Y habían gastado millones y millones de pesos, ¿cierto? Y, bueno, de dólares en realidad a estas alturas cuando llegamos nosotros, en implementar una famosa app que en realidad nadie sabía para qué era. ¿Ya? Y, y, y tuvimos que hacer todo un proceso para darle sentido a ese trabajo, porque realmente sí, se necesitaba una app, pero nadie tenía ni idea por qué. ¿Ya? En realidad dimos cuenta que no necesitaba una app, necesitaba que el call center, la, la página web y la, la experiencia móvil fueran consistentes para que la gente pudiera recibir los servicios de forma adecuada. Eso era. <risa> ¿Ya? Pero nadie, nadie tenía idea ni la vida se había relacionado, sino que simplemente había que tener una app porque todos lo tenían. Y se había gastado una brutalidad de dinero en cosas que no, que no tenían ningún sentido. Entonces, eh, queremos resignificar, queremos, queremos enriquecer lo que lo que eh, es el Agile Coaching, ¿cierto? A través de cierta, una nueva mirada. Vamos a ver qué, qué podemos ofrecer. Los Agile Coaches pueden aportar más. Una forma de aportar más es, por ejemplo, cómo los equipos ágiles pueden aportar al valor de la organización. Lo no, no estás proyectando, Agustín. Gracias. Sí. Gracias por el feedback. Listo, ahí sí. Perdón, vamos a compartir de nuevo. Okay. Necesito verle las caras, no, no, eso de estar, estar hablando y, y no estar viendo una pared no, no, me sirve. Así que insisto, los que tengan la posibilidad de compartir cada pantalla, por favor, se los agradezco. Ahí estoy compartiendo en uno, dos y tres. Ahí sí. Sí, Agustín. No, pantalla equivocada. Vamos, no, bueno. Vamos que se puede. Ya escribimos ahí. Está. Listo. Ahí sí ahí, sí. Eso, perfecto. Entonces, sí. tenemos que descubrir cuál es el aporte a la organización de los equipos ágiles. Ustedes se ha preguntado cómo hacemos que los equipos ágiles realmente sus su trabajo, su código en el caso que fueran equipos de tecnología logre generar eh, impacto en el negocio. ¿Cómo podemos conectar los puntos en eso? ¿Ya? Eh, fíjense que me, me he dado cuenta que la, una, inmensa una inmensa cantidad, no decía mayoría, una enorme cantidad de gerentes de tecnología no lo saben. O sea, y no, y no solamente equipos ágiles, sino equipos de tecnología comunes. Y tú le preguntas, oye, ¿cuál es, ¿cómo tú aportas valor? Y en realidad ellos se ven como una especie de gaffiter, de personas que atienden las cañerías y que los llaman, excepto Cada vez que se cae, se, se, se cae la internet, que uno podría decir, o también que es como que se acabó el gas, ¿no? O que una, una llave está goteando. Eh, y en realidad la tecnología debiera ser mucho más, ¿no? O sea, por cada dólar que se invierte en un proyecto, cierto, yo debería tener tres dólares para, para mantenerlo. Eso, es, eso lo dice la estadística. Entonces, si tú gastas un millón de dólares en un proyecto, debe por lo menos rentar cuatro. ¿ya? El valor presente neto debe ser por lo menos cuatro millones para que se empareje el costo. No te sirve una mejora de un 1% ni un 5%. Te sirve una mejora mínimo de un 300%. O si no no, no, no, no, no tiene sentido el proyecto de tecnológico. ¿Ya? Entonces, con esa mirada dije, wow, acá hay que preguntarse para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces vamos a echar una mirada desde el mismo backlog del equipo, ¿no? del mismo tablero de gestión que tienen muchos equipos. ¿sí? Lo clásico es que tengamos una versión similar a lo que tenemos acá. ¿no? Este es el trabajo que el equipo hace. Ahora, si nosotros decimos, este en realidad... Esto es, o sea, yo entrego cosas que entran al backlog y salen por ahí por el, por el listo, y eso es, eso, eso es mi aporte, cómo yo contribuyo. Bueno, me voy a tratar de dibujar el camino hacia la contribución. En realidad, el proceso es mucho más largo, ¿cierto? El proceso, el proceso lo vamos a llamar un proceso de mejora organizacional que está marcado por esta línea celeste, ya Y el foco ágil es solamente la parte de desarrollar, la parte técnica de lo que es un experimento organizacional. O sea, si yo estoy haciendo un software es porque eso no se había sido hecho antes y necesitamos, ¿cierto?, eh, probar si ese software permite mejorar alguna capacidad organizacional. Por ejemplo, algún flujo de valor interno o también alguna experiencia de cliente. Esos son los flujos más comunes que uno mejora, ¿no? ¿Eso cómo se ve en la práctica? Se ve así, ¿cierto? Yo tengo algún flujo de la compañía, ¿cierto?, flujo de valor que parte y termina con el cliente final. Este es el flujo que me da de comer, ¿eh? a propósito. ¿Ya? Las organizaciones eh, tienen sentido porque hay clientes a los cuales les resuelven necesidades. ¿ya? Entonces, y fíjense que una partecita del flujo de mejora es lo que nosotros tendemos a gestionar con los equipos ágiles. Solamente la parte de implementación, pero yo tengo que validar si este experimento funcionó. De vuelta. Entonces, llevemos esto a la, al organigrama clásico, ¿no? Nosotros creamos los valores de forma transversal a la compañía, ¿cierto? El ágil es mejorar ese flujo, alguno de esos flujos de valor, ¿cierto? Pero en realidad nos damos cuenta que las herramientas tradicionales que tenemos solamente se encargan de la parte del desarrollo, pero no si esto impactó positivamente a esos flujos de valor de la compañía, ¿cierto? Entonces, además tenemos otro problema clásico, que cuando nos piden... Nos piden de la siguiente, o sea, primero, la pirámide organizacional está gestionada de la forma que ustedes lo ven ahí, ¿cierto? Lo ven como eh, un trabajo de cascadeo, y además cada gerencia, ¿cierto? Se gestiona a sí misma y pide por separado. Entonces el área comercial pide por un lado, el área, el área de negocio, eh, no sé, pues el área operativa piensa por otro, el área de marketing pide por otro lado, y es que hay que atender a los clientes. Y dije, ¿y dónde está el flujo de valor que los integra entonces? ¿Ya? Entonces, más encima, estamos en realidad como poniendo parches curitas donde está el dolor. Es como si cuando yo tuviera dolor de cabeza, lo que hiciera fue solamente trabajar sobre la cabeza, lo que no es así. Muchas veces los dolores de cabeza se producen en el estómago. Nunca le voy a... Entonces voy a hacer un montón de parches de software para arreglar la cabeza de la organización, siendo que en realidad es el estómago el que hay que arreglar con una pastilla que se toma por la boca, no por arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces hay un problema de mirada sistémica. Entonces la pregunta que les hago yo, para un mundo cada vez más que incierto. Necesitamos una organización adaptable. Y eso quiere decir que esta capacidad de poder mejorar nuestra, nuestra, nuestra forma de entregar valor, ¿cierto? Sea lo más fluida posible, ¿cierto? Sea lo más efectiva posible. Sabemos lo importante de la iteración, pero esta iteración es para que los flujos de valor de la compañía mejoren. La pregunta es cómo yo logro integrar esto, ¿cierto? Porque yo dije, ah, chuta, pero estamos súper lejos entonces, porque primero me piden por gerencia, segundo me piden por... Eh, entonces, no estoy, no, si yo estoy impactando en la cabeza, pero en realidad hay que mojar el estómago, en realidad no es el lugar correcto, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces, la primera mirada que nos vamos a decir es que si no lo puedo ver, no lo puedo gestionar. ¿Quién es este caballero? Este caballero escribió Personal Kanban, fue compañero de trabajo de David Anderson en el año 2008, 2009, por ahí, ¿cierto? En Modus operandi ¿ya? Eh, gran valor, también estuvo acá en Latinoamérica hace unos años atrás, lo trajimos nosotros a Chile, eh, junto con su socia que es Tony de María, un encanto a las dos personas, un excelente libro, se lo recomiendo. Y dije, sí, pues tenemos que comenzar a ver la organización de otra forma. O sea, si quiero mejorar la organización, tengo que comenzar a verla en base a los flujos de valor y no en base a la jerarquía. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo se hace eso? Ah, ustedes dirán, bueno, Canva, mucha gente cree que solamente se trata de tableros de gestión y en realidad no esta cama se trata de mirar la organización de una, eh, según el flujo, vamos a mirar la organización de otra forma, y por eso, como la miramos de otra forma, no necesitamos comenzar a cambiar de roles, ni cambiar de equipo, ni crear células a cada rato, sino que lo primero es que vamos a descubrir cómo se genera el valor y a partir de eso podemos hacer intervención, es como hacer un diagnóstico, cierto, antes de dar el tratamiento, que es lo lógico, sin embargo, mucha de la gente lo que hace es que el pip y salto, porque todo el mundo hace células. Bueno, hagámosla. No, no es eso lo que hay que hacer. Primero hay que entender cuál es el flujo de valor que estoy interviniendo y mejorando. ¿Cierto? Entonces, lo primero dice, voy a mirar el trabajo de otra forma. El trabajo lo voy a mirar desde que nace una necesidad hasta que la necesidad está resuelta. Eso le vamos a llevar un flujo de trabajo. ¿Cierto? En Lean se habla de flujos de valor cuando una necesidad del cliente final... se ¿cierto? se recibe y el cliente final cierto, eh, recibe esa necesidad resuelta. Eso es el flujo de valor y, y lo que hace el IN es optimizarlo de punta a cabo. Pero Canva lo que hace es generalizar un poquito eso para comenzar a hacerlo de forma incremental. ¿ya? De repente no tenemos la, el, la potestad política de, de, de comenzar a descubrir los flujos de, de punta a cabo, sino que lo que tenemos que hacer es ir transformando de pasito a pasito. ¿ya? Ahí aparece, por ejemplo, la idea de los niveles de madurez de Canva. ¿cierto? que en un nivel básico yo comienzo a manejar un área, después trato de integrarla con las áreas que colaboran y así hacia adelante. Bueno, frente a eso, eh, lo otro que establece Carmen es que esto tiene, cada etapa ¿cierto? del trabajo debe aportar valor en resolver las necesidades, ¿cierto? que además todo equipo se encarga de atender distintos tipos de necesidades. Si vamos a un equipo de desarrollo ágil, que entiendo que muchos están contextualizados en eso, por lo menos tienen tres servicios clásicos. Si hablamos de estas famosas células autónomas que, eh, eh, que hemos difundido en la industria, ¿no? Desarrollar software, ¿cierto? Eh, para, una para un subsistema de, de eh, una subfuncionalidad de, de, de alguna plataforma, ¿ya? Pero además tenemos que eh, dar soporte, por el llamado nivel 3, ¿cierto? Cuando hay un problema que llega a escala desde lo que se llama la mesa de ayuda hacia adelante, ¿no? Y además, ¿cierto? Eh, tenemos que... Eh, hacer una especie como de preventa, en el sentido de que ver si alguna nueva idea es factible o no. Esos son servicios de naturaleza distinta. No es lo mismo, ¿cierto?, validar técnicamente si hay una idea factible que desarrollar software. O darle soporte a algo que falló, ¿cierto? No es lo mismo. Y sin embargo, la mayoría de las células autónomas ágiles tienen tres servicios, por lo menos. ¿Ya? Entonces, entonces wow, tenemos tres servicios y tenemos tres flujos que tenemos que atender de forma concurrente. Efectivamente. Es así. Y además, eso están conectados con otro servicio. Acá les quiero plantear un, un desafío más. Eh, esto al final termina siendo una red de servicios. Hay servicios que atienden a servicios, ¿sí? El problema de origen de todo esto es que si nosotros queremos una organización que se adapte y que aprenda, pasa esto. Nosotros la mayoría de las organizaciones que llegamos vemos que están hiperestresadas, tienen un exceso de trabajo brutal. ¿Por qué? Porque en el mundo de lo invisible, el mundo del trabajo del conocimiento, el mundo de las ideas tecnológicas, ¿cierto? Es súper fácil decir que sí, porque no sabemos cuánto tenemos a cargo. El problema, segundo que ustedes pueden ver acá, es que el estrés, ¿cierto? Literalmente mata a las neuronas del cerebro a través del cortisol, el exceso de cortisol. Entonces... Lo primero que yo a hacer en toda organización, antes de dedicarme, ¿cierto? A hacer grandes mejoras, lo primero que tengo que hacer es bajarle el estrés. Eso no es muy popular, pero sin embargo es lo que haría cualquier, cualquier médico frente a un enfermo que está grave, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es estabilizar al paciente, ¿cierto? Con el COVID lo hemos visto, ¿no? Lo primero te estabilizo y después me encargo de ver cómo te sano, ¿cierto? Pues si no, te me puedes morir en la desatilización Bueno, hay muchas empresas que le pasa eso La gente está al borde, ¿cierto? Eh, acá eh, hay Uno de los colegas de acá me dijo que venía el mundo, de la, el mundo de las operaciones informáticas no Y nosotros sabemos que si un computador está más del 80% de CPU Y más de, del 80% de disco, tengo que agregar otro ¿Cierto? Eh, sin embargo, los equipos fácilmente están al 140% de carga Y nadie se preocupa Porque no lo ven, ojo entonces, Kanban tiene otra característica más, que es el origen de Kanban, del Justice Time, ¿cierto? Que es que estos flujos, ¿cierto? Los tenemos que ir haciendo sanos. Y acá vamos a ocupar una metáfora, que es aplanando la curva, como nosotros lo hacemos con, ¿cierto? con el COVID, ¿no? ¿Cierto? O sea, limitamos el Wip, ponemos, como la cuarentena lo hace con las... Eh, y las vacunas también, ¿no? Lo, lo hacen con, la, con, el, con el virus, ¿cierto? Bajamos la cantidad de enfermos para que el sistema de salud lo pueda soportar. También tenemos que limitar el WIP para que nuestros equipos tengan una carga de trabajo sostenible en el tiempo. Es como una maratón, ¿no? ¿Ya? Si tú pones, si tú pones a, un, a un maratonista a correr con la misma velocidad de los 100 metros planos, no va a aguantar más allá de 200 o 300 metros y no va a llegar al final. Nosotros son, hacemos una maratón en el largo plazo, ¿cierto? Entonces necesitamos productividad sostenible en el tiempo, ¿Cierto? O Entonces, sea, al tener esta mirada perspectiva de flujo integrada, ¿cierto?, entre toda la red de servicios, nosotros deberíamos lograr ese, ese equilibrio. Y ahí, bueno, ahí viene la, justamente la mirada de Kanban, donde nosotros decimos que podemos construir y podemos descubrir, ¿cierto?, el aporte de la organización de los equipos ágiles. En particular, Kanban genera tres, eh, cursos estándares para esto. Eh, para, primero voy a partir por el de liderazgo. ¿ya? El de liderazgo te enseña a descubrir esos flujos. Acá dice diseño de sistemas Kanban, pero en realidad lo primero que haces es descubrir. Eh, porque los, los flujos ya están. No es que tú llegues a inventarlo. Tú descubres que estás haciendo un servicio y a partir de eso, descubrimiento y hacerlo explícito en un tablero y comenzar a gestionar con eso, te das cuenta dónde están los problemas. ¿okay? Y después, cuando te das cuenta que están los problemas, eso se llama el KMP1. Nosotros vamos a dar el curso ahora el 31 de junio de esta semana, o sea, en dos lunes más partimos. Después viene otro curso que complementa el Kanban Management Professional, o líder de Kanban, que se encarga justamente de cómo, a partir de la data que te, que te ofrece un sistema Kanban, ir mejorando paso a paso. Disculpe, eh, dijiste 31 de junio o de mayo. 31 de mayo, gracias por el, el error. <ríe> Estábamos corriendo de todo el... Gracias por el... Dice... Si hasta los aviones se caen, ¿cómo no, no? ¿Cómo no se va a caer el, el editor, no? Ya, vamos a ver, 31 de mayo. Gracias, ahí está. ¿Qué? Ahí está arreglado, just in time, como lo podemos ver ahí. Muy gracias a Jorge. ¿Ya? Y en agosto vamos a hacer el KMP2, ¿cierto? Eh, la idea es que si alguien se interesa, digamos, puede también tomar los dos cursos y la idea es que haya un margen de tiempo para que pueda practicar, ¿cierto? Y entender el, el, el tema eh, aplicado en la práctica, ¿no? Eh, para personas que no participan, del liderazgo, pero que sí quieren aprender a usar eh, Kanban, existe lo que se llama el TKP, el Team Kanban Practitioner, donde ustedes pueden eh, mandar a la gente a su equipo para que conozca lo básico. O sea, son solamente 8 horas. Como que el KMP1 son 16, el KMP2 son 16 más, son 32. Es, es mucho más, ¿cierto? ¿Ya? Y tiene sentido de repente que la gente entienda que Kanban es mucho más que un, que un tablero con papelitos, ¿no? que, sino que es un sistema para justamente integrar algo, a toda la compañía en la generación de valor. Y se hace de forma pasito a pasito, que esa es la belleza que tiene este modelo. Entonces, lo primero que decimos es aprender a gestionar el flujo de forma explícita. Eso es un principio lean, y en particular el método Kanban está diseñado para eso. Y yo confío en esto porque lo, ya hemos llevado yo llevo 15 años de experiencia en Kanban, desde que partió, digamos, el 2007 siendo conocido. Y digo, wow, sí, ha sido muchísimo. ¿Qué más? Esto, entonces, esta es la primera tendencia que sigo, que lo podría servir a la gente que hace ya el coaching. ¿Se ha tocado una vez más detalle? Ta, ta, ta, ta. Ah, viene la segunda. Lo segundo, ¿ya? que es cómo yo gestiono las mejoras de una organización? Y acá vamos a... Eh, voy a recurrir a lo que ha estado pasando eh, con la pandemia, ¿no? Eh, hemos estado trabajando con algunas transnacionales y tienen que gestionar desde, no sé, pues desde Colombia a Chile, o tienen que trabajar de una persona que está en Paraguay, tienen que gestionar a los equipos de Chile, Bolivia, Paraguay. Es complejo, ¿no? Porque además, ojo, ¿cómo esa persona es capaz de hacerse cargo de poder ayudar a facilitar el trabajo de los equipos que están en terreno siendo que los ve a través de una pantallita de Zoom? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y fíjense que emocionalmente pasa que cuando una persona me levanta un problema, yo creo que esa persona es el problema. Eso pasa en la psicología. Entonces una de las reglas que tenemos que hacer es cómo yo puedo resolver los problemas, pero de forma colaborativa. Pero no solamente eso, sino que puedo empoderar a las personas para que ellos también comiencen a resolver sus problemas. Eso, eso tiene todo, una, todo un arte. Kanban, de cierto modo, tiene esa mirada a nivel de flujo, pero lo, lo, los niveles, los flujos productivos no son los únicos problemas que hay que resolver. Hay que resolver también problemas de la calidad del producto, de las expectativas de los, de los productos, de por ejemplo, eh, de la motivación de los equipos. O sea, hay un sinnúmero de cosas que van más allá de la, de la mera productividad. ¿no? Entonces, Lean te dice, mira, para arreglar esto, vamos a usar la, el siguiente principio. Vamos a gestionar el trabajo y no las personas. ¿Cómo lo representamos gráficamente esto? Supongamos que eh, tenemos a este grupo de, de corredores esperando que les llegue la, el bastón, ¿no? ¿Cierto? El testigo que se llama en la carrera de posta. Pero llega el gerente a retarlos porque ellos no están haciendo nada. Pregunta, ¿tiene sentido lo que este, ese, ese asunto, no? ¿Cuál es, cuál, es el, ¿Cuál es el...? Acá quiero que me ayuden alguien, por favor, con el micrófono abierto. ¿Cuál es el, el, el trabajo que tienen que tener ellos en este instante? este instante? no tiens, but your display. No, it's a desperd. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en las, eh, las no, de urgencia, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, estar libre no, no, disponible ¿ya? Entonces, en vez de mirar a los corredores si están ocupados o no, preocupémonos ¿cierto? de dónde está el testigo, que el testigo es el que genera valor. Cuando llega el testigo a la meta, ahí ganamos la carrera. No, que el no cuando llega el, el corredor. Así funciona este, este, este método. Entonces, en Lim se dice que tienes que mirar el bastón y no los corredores. Entonces, ¿qué, qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver primero el señor Deming, ¿Cierto? que Este gurú que les decía yo, que es una de las personas muy influ que influenció mucho mucho de parte de eh, la cultura japonesa, digamos, de la posguerra y parte del milagro japonés después de la Segunda Guerra Mundial, cierto dice, mira, si tú tienes 100 personas y 5 tienen un problema, tú podrás decir, quizás son, ellos 5 son el problema. Pero si son 7, son 8, son 10 son 20 y tienen con el mismo problema, entonces digo, ¿sabes qué más? No es problema de ellos, es un problema sistémico. ¿Ok? Entonces tenemos que echar una mirada a el sistema, no a las personas. Entonces, nosotros tendemos a buscar culpables, ¿no? ¿Cierto? Siempre estamos buscando culpables. Entonces yo lo que diría que en realidad mi regla es, es, es la de ahí. O sea, de, él dice que de 20 veces, una vez puede ser la persona, comillas, la responsable. Pero muchas veces es un problema sistémico. Entonces, lo que, una de las cosas que se hace, y esto se aplica en terapias de pareja, de hecho esto está sacado una terapia de pareja. Si tú personalizas, los problemas, porque tú eras el problema, estoy generando conflicto. En cambio, si nosotros logramos visualizar el problema, de, lo, haciéndolo obje más objetivo, más afuera de las personas, vamos a lograr colaborar para resolver el conflicto. Y eso es el arte, ¿cierto? De lo que se llama la gestión visual. Entonces, ¿cómo nosotros logramos entender los problemas en conjunto y poder resolverlos en conjunto visualizando? Entonces, el cambio de paradigma, que, ojo, eh, se usa mucho en las transformaciones ágiles, todavía el gestionar muchas personas, mover gerentes de allá para acá, ahora de jefe de proyecto pasaste a ser Scrum Master, y sucede que era jefe, era analista de negocio, pasaste por ser Product Owner, y comenzamos a mover las piezas, y para allá para acá. Digo, no, ojo, antes de mover, movilizar las fichas, tratemos de que todos entendamos, ¿cierto?, Acá, en lo que está al lado, entendamos cuál es el trabajo que hacemos de su problemática y cogestionemos el trabajo. Acá, con una amiga que se llama Paulina Valenzuela, compañera del, de la comunidad del Corazón de la Agilidad, descubrimos que autogestionar es una mala palabra. Porque autogestionar es como que el gerente diga autogestionense, arréglense sus problemas y yo no me, yo no me involucro. Eh, el, el tema es cogestionar. Cómo, cómo, ¿Cómo creamos en conjunto una forma mejor de hacer las cosas? Y obviamente, los líderes tienen la responsabilidad de ser facilitadores. Entonces, tienen que cogestionar. No es que se autogestionen, sino que entre todos cogestionemos. En Carman se llama el, la gestión a, el liderazgo a todo nivel, que es uno de los principios fundadores de Carman. Entonces, si queremos arreglar, imaginemos este equipo de coaches que está acá. ¿Cierto? Están mirando un equipo de partido full y dicen, oye, se me están ocurriendo un montón de ideas para mejorar. La pregunta es, ¿cuál es la mejor forma en que nosotros podremos eh, gestionar estas mejoras? Acá les voy a mostrar dos alternativas. Alternativa A o alternativa B. ¿Cuál creen ustedes? Acá los invito a abrir el micrófono. ¿eh? ¿Ya? Yo sé que algunos están muy calladitos, pero siempre el feedback es bueno para, para el que expone. ¿Cuál creen que sea la. mejor? ¿El A el A? Son como los diagramas, cuando tú tenés que ver el diagrama de arquitectura, es ¿Sí? mucho más fácil ver el blueprint que te lo expliquen con palabras, que es una locura. Eso. Claro, exacto, o sea, tienes un modelo que te permite entender de forma común, ¿no? ¿Cierto? Entonces, muchas veces yo he visto proyectos estratégicos súper complejos que están en un... Primero, o están en 120 slides, ¿ya? Eh, y en realidad es un relato gigante que nadie entiende, ¿Cierto? O la realidad de lo que tú quisieras hacer. Oye, ¿pero no será bueno tener un solo modelo? Acá Cucú levantó la mano. No sé quién es, por favor, para que... Si quiere, si quiere opinar. Hola, hola, sí, hola. Es? En rápido, entre Entré rápido. Entré en el formulario y entré rápido. Ya, ¿Y qué, qué, qué. Que... Dale, ¿Qué? dale, por favor. es lo más eh, visible y transparente para todos, pero también ahí también podría complementarse ver el modelo visual y que cada uno explique lo que entiende. Porque dice en esa Exacto. explicación, en esa conversación, eh, se van entendiendo, o sea, se van a llegando a acuerdos. Exacto. Bien, estoy, estoy 100% de acuerdo contigo. Ahora, como líder, yo tengo que partir de un modelo común. Y eso es importante. Ahora, esto no solamente es un espacio del líder, tal como lo vimos en el espacio anterior, ¿cierto? Esto es un espacio de todos, ¿no? ¿Ya? Esa, esa es la gracia. O sea, si, si, si solamente el entrenador tiene derecho a mover a la pizarra, estamos mal. Porque no logramos co ¿cierto? gracias por el punto, estuvo súper bueno. Entonces, la pregunta, es, yo siempre voy a tratar, cuando hago una mejora organizacional, quiero resolver problemas, lo que estoy tratando es de pasar de una situación actual a una situación objetivo. Ahí estoy usando un diagrama de la metodología Toyota-Catá, ¿no? que, que es muy conocida a nivel mundial como una síntesis del modelo Toyota de resolución de problemas. Entonces, cierto si es lo que dice es que en el sentido de un verdadero norte, un, un, una, un desafío de largo aliento, y yo dice, ¿por qué hay que usar un verdadero norte? Bueno, se cuenta que los ingenieros de la NASA, cuando eh, el hombre llegó a la Luna, sufrieron muchos pues, depresión, porque dijeron ya no lo logramos, ¿qué hacemos ahora? Eh, los japoneses descubrieron que tener un verdadero norte, que llevar eso al infinito, por ejemplo, lo que dicen viaje a las estrellas, ¿no? eh, ir donde nadie ha ido jamás, ya, eso es ir, eso es una, un verdadero norte, estar en el infinito. ¿no? Es, como la, es como la estrella polar que en, el, que en el hemisferio norte ayuda a los navegantes a, a orientarse. No es algo alcanzable, pero sí que te puede orientar. Entonces, ese verdadero norte, ¿cierto? Define una, una, una dirección de mejora, ¿cierto? Y entonces dice Toyota Cara, define tu verdadero norte... Eh, la situación actual, ¿cierto? Donde estás parado ahora y a partir de eso plantea una meta desafiante pero alcanzable la situación adjetiva. ¿Y cómo se recorre ese camino? Se recorre a través de experimentos, porque es un camino desconocido, ¿cierto? Estamos metiendo en lo desconocido. Nosotros lo que hemos descubierto es que necesitamos una visión un poquito más completa de lo que es el modelo de resolución de problemas y necesitamos generar un espacio común de entendimiento del problema. Y para eso hemos generado una herramienta y una metodología que es inspirada tanto en la Toyota Catá como en el modelo A3 de Toyota, que es la solución científica de problemas, y que le llamamos Lean Journey. ¿Qué es el Lean Journey? Como pueden ver acá, nosotros graficamos una experiencia, una, una, una exploración a través de un barco, ¿cierto? Que, que, que a lo largo de, de un camino hacia, orientado por una estrella va hacia una isla con un tesoro, ¿no? Y tenemos, ¿cierto? Tenemos misiles que nos ayudan a ir eliminando los... Impedimentos que encontremos entre medio. Ese modelo que está ahí acaba de resucitar Manuel, así que estoy feliz. ¿Esto? ¿Ya? Pues así que voy a repetir para que no se corte. Este modelo que ustedes ven acá, nosotros lo hemos recodificado en una historia visual que se llama el Lean Journey. Lean Journey es una forma en que yo visualmente es como esto, como un lienzo, como un canvas, ¿cierto? Como el Business Model Canvas, pero esto para problemas, donde yo puedo decir. Visualmente, ¿cuál es la estrella donde voy? ¿Cuál es el desafío? Que el objetivo general que se llamaba antes en los proyectos, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde queremos ir? Eh, en particular, ¿en dónde estamos ahora? ¿Cierto? El doctor puede llenar una ficha, pero un doctor también podría complementar la ficha del paciente con una, con, con una radiografía, ¿cierto? Y con varios exámenes más. Entonces, de repente, en la situación actual también le agregamos otro modelo, un diagrama que explique eh, los procesos que estamos tratando de arreglar. Entonces, esto se complementa. Y la metáfora acá es que... Entre la situación actual y la situación objetivo, regularmente tenemos impedimentos o obstáculos, que se llaman los efectos indeseados. La gente le llama problema o dolor. ¿ya? Eh, en estricto rigor, el problema en esta metodología es la distancia entre la situación actual y la situación objetivo, ¿no? entre donde estoy y donde quiero llegar. Eh, ahora bien, si yo solo destruyera la punta del iceberg, ¿qué va a pasar? quizás yo podría pasar ¿no? una vez. Pero lo que te enseña la metodología es que la idea es mejorar de forma sistemática. Entonces también tenemos que acostumbrarnos a buscar las causas de los problemas para que una vez que lo resuelva, ¿cierto? Exista baja probabilidad de que vuelva a suceder. Y eso es justamente indagar las causas raíces que es lo que está debajo del iceberg, ¿no? Y ahí está la idea de tirar estos experimentos de mejora, ¿cierto? Que, que te lanzan los misiles. Y ahí les decíamos nosotros, los experimentos de mejora son... El software es un experimento de mejora. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que entender cuál es el mundo de negocio que nos estamos moviendo, que está representado en este lenguaje. Entonces, necesitamos comenzar, como ayer Coaches, a entender para qué estamos haciendo las mejoras. No solamente el comenzar a aplicar metodologías, sino que tratar de entender cuál es el flujo de negocio que estoy tratando de mejorar, cuál es el problema organizacional que estoy tratando de mejorar. ¿Sí? Para eso, nosotros lo hemos empaquetado, nos costó encontrarle el nombre. ¿ya? Eh, una vez hablamos eh, de solución científica de problemas, el Lean Journey, otras más. Eh, descubrimos que el mundo le llama a esto eh, product owner, product ownership en particular, propiedad de producto, más que el rol, ¿no? Porque en realidad esto es una habilidad, no es, no es solamente un rol. Dijimos en realidad, bueno, pero un product owner en realidad regularmente habla desde los misiles, ¿no? Dice, mira, creemos esta historia de usuario eh, que va a implementar un nuevo tipo de login, usando, no sé, o, o outs de Google y, o outs de Amazon. Eso en realidad es una acción, pero la intención de la acción no está clara, ¿no? ¿Y qué vamos a ganar con eso? ¿Cuántos clientes más vamos a, a subir a este modelo? ¿Cuántos vamos a facilitar la experiencia? No, la hipótesis no está, ¿cierto? Y como no está la hipótesis, no, no podemos medir el éxito de nuestra iniciativa. Entonces, Lean Productive nace con eso y está el alero de la Academia del Corazón de la Agilidad, ¿cierto? Y que está orientado cierto a que cualquier persona que esté desarrollando una innovación, y esto es bien interesante, no solamente hay innovaciones dentro de las organizaciones, sino que hacia afuera también, pueda gestionar de forma sistemática sus mejoras, ¿cierto? Esto es un curso que es de cinco sesiones de trabajo de taller y cuatro, eh, sesión, eh, cuatro horas de trabajo a la semana. Entonces es como un mini diplomado, como diría yo, es eh, chiquitito. La gracia que tiene es que es práctico, o sea, tú vas a tener un poquito de teoría cada clase, pero también te mucho de tomar un problema real y tratar de resolverlo. Entonces, al final del mes de estas, cuatro, de estas cinco sesiones, que son cuatro semanas, vas a tener, digamos, la práctica de cómo entregar esto. ¿ya? Eh, también lo compartimos con ustedes, eh, estamos súper orgullosos, llevamos el segundo eh, curso abierto, bajo el corazón de la agilidad, pero este mismo curso lo habíamos hecho en la Universidad Católica por tres años, con seis cursos en, en el Diplomado de Transformación Digital, ¿ya? y también en la Universidad de Chile lo hacemos desde el año 2017, ahí le llamamos agilidad de negocio, ¿cierto? Cómo nosotros logramos adaptarnos para nuevas necesidades de negocio. Entonces, tiene harto de, de tiempo al respecto. Entonces, ¿cuál es la cosecha que les queremos invitar a nosotros a hacer? Dijimos, habilidades clave. Bueno, veamos qué logramos. Dijimos, ¿cierto? De que regularmente a los agile coaches, ¿cierto? Se les, eh, se les eh, eh, caracteriza por, esta, eh, por estos elementos que están acá, ¿no? Uno, que están predicando valores ágiles ahí, ¿cierto? Desde el evangelio del manifiesto ágil. Lo segundo es que es una persona que está mirando el compliance, ¿cierto? Dice, usted cumple con los métodos y cumple con los rituales y cumple con los artefactos. Y lo tercero es que además so, estamos hablando de personas que están eh, restringidas al ámbito de tecnología. Dijimos, las organizaciones necesitan eh, más de los agile Coaches porque necesitan agilizarse de forma integral. ¿ya? No sirve solamente agilizar la tecnología, hay que agilizar la organización. Entonces, frente a eso, nosotros decimos, queremos ofrecer un cambio. Primero necesitamos entender los principios que están detrás. Entonces, una labor, en vez de estar predicando sobre la agilidad, lo que podemos decir es entender principios. Y en particular, los principios Lean ayudan mucho. ¿okay? Como les decía yo, la agilidad ¿cierto? nace de la práctica, ¿no? de, la mirada, de la mirada de los... Eh, de eso, por ejemplo, Alistair Corwin, que lo que fue era entrevistar ¿cierto? y hacer un análisis etnográfico de cómo eran los mejores proyectos de software. Y, y ahí partido encontrarnos nuestros patrones. Pero esos mismos patrones de, en, en el mundo Lean también existían. ¿ya? Y bueno, en algún momento se encontraron. Y dijeron, el Lean puede ayudarte porque tiene varios años, varias décadas más de experiencia en lo que es mejora, ¿cierto? Y lo que es, es, es gestionar organizaciones ¿cierto? que están permanentemente en adaptación. Esos principios te pueden ayudar a, mayor, a dar mayor claridad, ¿cierto? En vez de ir por la fe, sino que también ir por el convencimiento racional de por qué se hacen las cosas. Lo segundo, eh, crear la capacidad de resolver problemas de forma colaborativa. ¿Cierto? ¿Ya? Eh, eso quiere decir de que en vez de que yo venga a hacer un compliance, yo ser capaz de generar modelos, ¿cierto? O potenciar la creación de modelos que nos permitan a todos resolver. Y ahí les digo, tanto del punto de vista de flujo productivo como del impacto en el negocio. ¿Ok? Ambas cosas son necesarias. ¿Sí? Y finalmente, que a través de los lentes de Kanban, eh, Línea Agile, ¿cierto? Juntas como integrada pueden agilizar toda la organización. O sea, Kanban tiene ese potencial, ¿cierto? Kanban junto con la capacidad de resolver problemas, ¿cierto? O sea, aumenta la productividad, pero también aumenta eh, la capacidad de poder innovar para esa generación de productividad y también innovar en el producto, ¿cierto? Gracias a esta forma sistemática de enfrentar, ¿cierto? Las brechas que tú encuentras en el negocio. Entonces, este, este sería nuestro Lean Agile Coach. Eh, hay cosas que a propósito de nosotros nos quisimos integrar, ¿eh? ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, existen, por ejemplo, toda una escuela de coaching que tiene que ver con lo individual, ¿cierto? El coaching ontológico, que es muy famoso en, en, la, en el cono Sur, ¿cierto? En Chile tiene una, un gran referente con Rafael Echeverría, en eh, particular sacar la guía de don Humberto Maturana, etcétera, etcétera. Ah, eh, no, nosotros tenemos nuestra eh, humilde opinión de que en realidad el coaching personal no es lo mismo que el coaching de equipo. ¿ya? Eh, nosotros hemos visto gente que a nivel individual son disfuncionales, ¿Sí? y de hecho están con terapia, etcétera, pero cuando lo, tú les das un espacio de, de, de colaborativo de trabajo, ¿ya? funcionan súper bien. Y lo hemos visto un montón de veces. Entonces, dijimos, entonces, dije yo, humildemente, si una persona tiene que resolver sus problemas, puede ir con un coche, con un psicólogo, ¿cierto? Eh, con distintas características. Nosotros no vamos por ese lado. ¿ya? Eh, pero sí creemos que a nivel organizacional tú puedes generar estas prácticas, y estas prácticas ayudan, ¿cierto? Y hacen algo bien interesante, que personas normales puedan generar resultados extraordinarios. Como todos nosotros los que estamos acá. Ninguno acá supongo que será un Einstein, ¿cierto? Yo no lo soy, estoy lejos de serlo, ¿cierto? Sin embargo, al generar un espacio adecuado, que es una gran labor de los el Coaches, ¿cierto? Es generar la capacidad de que esa, capaci de esa capacidad de colaboración de los seres humanos florezca. ¿sí? Y bueno, este es el resumen de lo que nosotros estamos ofreciendo en este instante, la humildemente, porque. Digamos que lo que hemos hecho es sintetizar la experiencia de, yo por lo menos de 20 años y el insight de 10 años en esta oferta que estamos haciendo. ¿Cierto? Eso, así que dejo abierto, la, dejo abierto el micrófono para los que quieran hacer comentarios, preguntas, etc. Tenemos eh, tenemos unos 20 minutos eh, para trabajo, porque era hasta las 8 de Chile, digamos de GMT-4, así que. Tenemos un, un tiempito para ayudar y además volvió Manuel, así que me puede ayudar a, también a, a aclarar un poco la garganta. <ríe> no, okay. Me, me, me, to, me tocó larga la tirada en este caso. ¿eh? Okay. ya. Entonces, a ver, invitación. Esto es un espacio entre, entre pares, entre colegas. Entonces les agradecemos mucho eh, eh, con, eh, dar sus opiniones, eh, colaborar, conversar. Conversemos. Esto es un espacio no de, no de cátedra, sino un espacio de, de conversación. Eh, ¿Claudio levantaste la mano? Por favor, sí, te escuchamos. Sí. sí, quiero, desde que pues, al comienzo hiciste como un comentario de, de eso de la necesidad de imitar y me estaba cuestionando de que muchas veces hemos querido impulsar como el cambio la organización mostrándole lo que otros han hecho. Entonces me quedé pensando como en cuál es el justo límite de, de yo mostrarle a otros lo que, perdón, a mi organización lo que otros han hecho, pero sin caer como en esa como en ese invitar o si definitivamente la recomendación de pronto de ustedes es no, no le mostré lo que otros han hecho sino arranca como, como bien lo mencionabas con, el, con, el, pues, con la estabilización de la organización de cierto respecto a la sobrecarga y un diagnóstico completo de, de qué es lo que le conviene a esta organización o sea si lo eliminamos de tajo o si, o si hay un justo balance donde no, no no está mal que vayas y veas y hagas un referenciamiento con otra organización pero no copiar no, no sé ¿Cómo, cómo lo ven? Quería preguntarles eso. Ya, en, to, en Toyota, a, esa, a ese proceso que tú estás eh, pensando existe, ya. se llama Yocotén. Déjate te de explicarte qué significa. De, ellos le llaman que es un despliegue lateral o despliegue horizontal. Por ejemplo, una buena práctica que se está aplicando en Brasil, eh, la, la fábrica de Toyota en Argentina podría mirarla y podría, y podría decir, mira qué interesante lo que están haciendo. Eh, pero experimentemos si nos sirve a nosotros. ¿Ya? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno dice, esto podría servirnos, eh, tú lo que estás aplicando es una vieja técnica de venta que se llaman los reasons to believe, o sea, las razones para creer. O sea, hay mucha gente sí. que... Eh, y eso está perfecto que lo usen. Pero lo que sí está claro es que una vez que intentas usarlo, tienes que hacerlo de forma experimental. O sea, decir, porque, es, porque tu contexto organizacional de una organización es muy distinta a otra. Nosotros estamos sí, haciendo, por es ejemplo... Para... El, el, el link Product Owner lo estamos haciendo en este momento en dos organizaciones en paralelo. ¿ya? Y es increíble la diferencia cultural entre una y otra. Increíble. Entonces, a pesar de que el contenido es exactamente el mismo, el relato es otro. ¿ya? Porque, por uh -huh. ejemplo, hay un grupo que esto eh, para ellos era un premio, porque es una empresa que nunca había innovado y dije, por primera vez vamos a innovar, ¡qué bueno! En cambio, tenemos <risa> otro grupo súper agotado que, de una empresa transnacional que está con un trabajo hasta el tope, ¿ya? que se comprometieron a un proyecto estratégico gigante eh, y que nosotros no estamos ayudando a ordenar, pero ya están agotadísimos, entonces es otra la mirada. ¿ya? Entonces son contextos distintos, el contenido puede ser el mismo, pero necesitas ¿cierto? generar esa capacidad de reflexionar sobre cada paso que das para saber si van al camino, y van a diverger porque son culturas distintas. ¿ya? Entonces digo, Rizun por supuesto, pero también tenemos que tener respeto por la cultura... A ver, Humberto Maturana hablaba okay. que uh -huh. toda transformación tiene sentido, si sí, solo si sí, tienes claro que hay que conservar. Ya, si tú, los gringos tienen un dicho que dice Throw the baby along with the water. O sea, ten cuidado con no botar junto con el agua de latina al bebé. <ríe> ¿Ya? Y para eso claro, claro, hay, que tener, hay, que, hay que tener cuidado de ir pasito a pasito. ¿Eh? Listo. Gracias, Listo. Sí, gracias por ese eh, ¿Más comentarios, opiniones, micrófonos abiertos, chistes? No sé, lo que sea necesario de, con respecto a la charla. Manuel, ¿tienes algo? O sea, yo tengo harta cosa en la cabeza, pero llegué atrasado, entonces no quiero interrumpir los comentarios de nadie. No hay comentarios todavía, así que a ver si motivamos a los, bueno, a los presentes fíjate, a... Devuélvete un poquito, devuélvete un poquito un slide, por favor. ¿Dónde? ¿Ahí? Fíjate ahí. Fíjate que lo que estamos conversando ahí al medio, que pasar del compliance a crear un ambiente donde las personas se empoderen con la agilidad, genera resultados realmente sorprendentes. Yo les voy a contar un caso real. No sé si todos ubican el concepto de UX, pero que es el diseño de experiencia de usuario para las aplicaciones y que normalmente la, la gente suele estudiar durante uno o dos años para llegar a empoderarse del concepto y poder aplicarlo. Una de las mejores sesiones de UX que yo he visto en mi vida la viene un ministerio público acá en Chile, y lo propició una señora que tenía casi de 60 años y que llevaba cerca de 30 años solamente timbrando papeles y que no tenía habilidades tecnológicas. Y solamente porque creamos el ambiente propicio en un contexto adecuado, ella logró empoderarse de una herramienta y dijo, voy a hacer una sesión de trabajo en la cual podamos definir cómo debe ser el comportamiento. Se consiguió usuario, lo sentó alrededor de una mesa, con un teclado cada uno, probando la primera versión del software, a lo cual los desarrolladores tomaron nota y en una sola sesión dejaron listo la experiencia de usuario que la próxima sesión ya estaba completa. Entonces, crear el ambiente para que las personas se empoderen con la agilidad realmente puede liberar el talento que tienen las personas y podemos resucitar personas que tal vez se están perdiendo en la organización. Estamos hablando de una funcionaria pública, que, que, que hablamos de una persona que, de, de, con edad, a punto de jubilarse, ¿cierto? Y que uno diría que esta persona se acostumbró a hacer el trabajo como funcionario público, y sin embargo, no era justo, porque el espacio no era correcto. Si le damos un espacio correcto, la gente florece. Eso es, la, eso es lo lindo de nuestro trabajo, ¿no? De, de la Yale Coaching, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros logramos el espacio y vemos gente que era mal mirada o que era como reclamona, porque siempre uh -huh. estaba eh, eh, diciendo esto no me gusta, como sucede. A mí me encanta cuando esa re reclamona o reclamona eh, le das un espacio correcto y demuestra que en realidad tenía muchas ganas de aportar y no le dejaba un espacio. Exactamente. ¿Ya? Y, y comienza a florecer. Me encanta, me encanta hacer eso, porque ahí te das cuenta que estabas desperdiciando una tremenda potencia al respecto. ¿Sí? Y, con re y con respecto al tercer punto, que dice más allá y pueden agilizar a toda la organización, Efectivamente, nosotros lo hemos sacado bastante más allá del ámbito de TI. Lo hemos aplicado íntegramente a áreas de recursos humanos, donde no ha habido una gota de software, y son las, las especializaciones eran como expertos en reclutamiento, formación, carrera funcionaria, etcétera, etcétera. También lo hemos llevado a áreas de marketing digital y a un sinnúmero de otros rubros, ya que no necesariamente tienen tecnología de por medio. Ricardo Navarro, no, eh, Claudia levantó la mano, no, Claudia Pascano. No, no aplaudí, ahí. aplaudí. Ah, gracias. Bueno, que estaba diciendo? Manuel, gracias. Ok. Bueno, creo que estamos cansados, entonces lo que les, sí les voy a pedir es que si nos pueden o por el Telegram o por el chat o, o con algún al, alguna, alguna de las reacciones de ¿de Zoom? Algunas reacciones de Zoom eh, algunas reacciones nos puedan decir qué les, qué les pareció la charla. ¿sí? Y con eso ya podríamos cerrar y descansar y vamos nosotros a tratar de editar esto y disponibilizarlo en los próximos días para que ustedes lo puedan también consultar. Gracias, Ricardo Navarro. Gracias, Elven. Gracias, Marcelo. ya sí, un gusto. Acá en Chile tenemos feriado mañana, pero algunos seguirán trabajando, así que probablemente <risa> ya. Bien, así que un gusto a todos, cuídense mucho, la pandemia no ha pasado todavía, aunque algunos estén vacunados, hay que cuidarse. Así que esperamos verlos en muchas caras, acá que me alegría montones de verlos y, y nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias, gracias Agustín, Gracias, gracias Claudia, gusto Chao, chao, chao, chao. Chao. Gracias, mucho. Mucho. chao, nos vemos. De nada, Daniela, que te vaya muy bien. Chao, no, gusto. Harold por ahí, a ver si se puede quedar un segundito, no sé si. Harold? Ja ¿Se sí, Harold estás por ahí o no? No sé, o ahí oye? A nuestro amigo Sebastián Elgueta también por ahí. Mira, hola Seba, tanto tiempo. De nada Sergio, suerte, que esté muy bien. No creo que Harold ya salió, ¿no? Sí, ya salió ya. Nos queda Jorge Cifuente, Wilmer Luguaña, Ignacio Javerle, Fernando Pinto. Está Carlos Núñez, don Carlos Núñez. ¿Está Carlito ahí o no? Sí, dice que está.